en este video training vamos a realizar el primer ejercicio del práctico de lenguajes de programación en esta oportunidad vamos a hacerlo con C++ y también vamos a utilizar esta herramienta que compila y ejecuta en línea una vez que arranca esta herramienta podemos ver que hay un área en donde vamos a editar y acá abajo está eh, una, una especie de consola donde nos muestra el resultado de la compilación y qué es lo que hace nuestro programa. Vamos a aprovechar lo que ya está escrito y lo vamos a cambiar por el texto en el cual solicitamos que el usuario ingrese el nombre. No necesitamos que el cursor avance a la línea siguiente de manera que vamos a borrar este endline que eh, tiene incorporada la, el ejemplo la manera en que eh, se manejan las variables no es diferente de otros lenguajes declaramos una cadena de caracteres y utilizamos el objeto sein, input) para ingresar eh, el texto por la consola luego vamos a utilizar un mecanismo parecido al que ya estaba para mostrar el saludo y a continuación el nombre y en este caso sí vamos a poner un carácter de retorno de línea para que avance la siguiente. Veamos qué ocurre. Compilamos. A ver. Todo bien. Y ejecutemos. Ahí está. Ingrese su nombre. Bueno, escribimos algo. Le damos al Enter. Bien. Ahora necesitamos eh, incorporar esa parte de mostrar la fecha y la hora del sistema. Y para eso vamos a necesitar enterarnos o averiguar cómo es que se hace. Vamos a buscar en alguna documentación. Acá en línea tenemos un tutorial y una referencia que es bastante completa. Ahí está la librería de C que está incorporada dentro del C++. Y acá podemos buscar algo que tenga que ver con Date. A ver qué es lo que nos muestra... Y nos vamos a encontrar con que tenemos acá a, apariciones en los foros, y eh, esta pestaña nos permite ver la referencia, la librería. Acá hay una entrada, acá está, contiene la fecha en un formato eh, que los humanos pueden leer. O oh, ahí está todo nuestro ejemplo, incluso hasta podríamos copiar y pegar eso, pero bueno lo miramos bien y lo hagamos nosotros lo primero que tenemos que hacer es este, incorporar una referencia a eh, los encabezados necesarios para utilizar funciones vinculadas con fecha y hora ese es el time.h ahora vamos a poder crear una variable es una variable de un tipo muy especial que nos va a permitir obtener la fecha y hora de la computadora le ponemos un nombre, mi tiempo puede ser y la forma de tomar en C y en C++ la fecha y hora actual es incorporar una llamada a la función time pasando por referencia la variable en la cual vamos a tener el valor de fecha y hora actuales Ahora, ese es un formato un formato propio de la computadora. Vamos a necesitar esta otra variable que es un puntero a una estructura del tipo TM que eh, va a recibir una representación diferente de la misma información. Y lo vamos a hacer eh, llamando a la función local time, también pasándole una referencia a un puntero a la variable donde tenemos la fecha y hora. Lo que se hace ahora es incorporar eh, el mensaje y vamos a utilizar esa función Time que es la que nos muestra la fecha y hora en formato mmm, que pueden leer los humanos. Al menos eso es lo que decía la, la referencia. Así estaría. ¿eh? Vamos a cambiar, eh, yo prefiero que las variables se llamen la primera letra con minúscula porque son locales compilamos y ¡ah! error metimos la pata en algún lado se puede ver con claridad que el problema es que nos está faltando el símbolo de incorporación entre la variable nombre y el texto hoy es bueno lo único que hay que hacer es incorporar eso y se soluciona nuestro problema. A ver, compilamos. Ahora ya no hay error. Y podemos ejecutar. Nos pide que ingresemos el nombre. A ver, uh, acá tiene que estar el cursor. Ahora sí, ingresamos el nombre. Enter. Y ahí está. La fecha y la hora. Tal como está programado. Bien. Nos vemos.